El segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte condenó a José Luis Batista a ocho años de prisión, acusado de cometer violencia de género en perjuicio de su expareja sentimental, Jennifer Ortega, hecho registrado en Arenoso. Primero, declara culpable a José Luis Batista de cometer el crimen de violencia intrafamiliar, tipificado en los artículos. 1092, 393, letras D y G, en perjuicio de la señora Tiene de Ortega Félix. En consecuencia, se condena por la pena de 8 años de restricción mayor a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de este valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Segundo, condena el pago de las costas del proceso, tal como disponen los artículos 146. El Ministerio Público logró probar la acusación que pesaba en contra del acusado José Luis Batista de Clos por el hecho de este haber cometido actos de violencia de género intrafamiliar en perjuicio de quien era su expareja. Este hecho había ocurrido en el año 2018, luego que el imputado había sido dado en libertad por una suspensión condicional, regresó a la casa de su expareja e intentó agredirlo. La víctima saludó la decisión del tribunal. Él intentó incendiarme a mí a mi hija hace como en el 2012 y me dieron una, una conciliación a tres años y la violó la, la, la pena y volvió y se presentó allá el 26 de enero del 2018 a agredirme de nuevo. Entonces, la, el, se conoció y lo condenaron por el hecho nuevo, ocho años. ¿Cuándo sucedió eso? En Areloso. sí usted. Nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo que hemos realizado el día de hoy y la decisión del tribunal de condenar a José Luis Batista de Cruz a ocho años de reclusión mayor y al pago de una indemnización en favor de la misma por el hecho de violencia intrafamiliar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauli.